Ya. ¿Con Manwa, queridos amigos? En otro idioma puedo estar conmigo. Ok. Eh... ¿Cómo se decía? Con Ishiwa, No, el mismo no, idioma. Yo, bueno, era... Hello. Guten Abend. Creo que es buena tarde en alemán. Creo, creo. Porque... Guten Morgen. No, no fue mañana, pero no estaba mañana. Guten, ya, nach. guten Morgen. Guten Abend. Eh, guten Abend. Guten eh, Abend. Queridos amigos. Potato. Potato. Creo que ya hemos perdido como 10 minutos de no, video. Como... no, aquí, un minuto Hoy día les traemos... ¿No creéis que tenéis que empezar a perdiendo perdón por perder el video Al final No Y empezar el video así Ah... Pero bueno Buenas cabros, aquí estamos hoy día reunidos Está Hectorino Ahora que estamos todos... Está el Ahora Felipe. que ve... Be... Y vamos a abrir el juego de... Salo Esta vez Juego de mesa Juego de mesa Espada Sagrada ¿Qué trae esto? Permiso un segundo Trae 349 cartas La edición completa de Espada Sagrada más la extensión Si lo no estoy equivocado ¿Cuál es la extensión? y eh, cruzadas oh. Manual de modalidad de juego Supone que trae dos modalidades de juego Que no se juega como mi teoría normal Así que vamos a ver. ¿Cuándo hemos jugado leyenda Normal de nosotros? Siempre. Jugamos de a cuatro, weón. ¿Cuándo hemos? Cinco arenas de juego. Cinco arenas de juego. <risa> un dragma, la moneda para Las nuevas cartas de tirar monedas. Un reloj de arena, porque tienen tenían eh... relojes de sobra. Exactamente. O querían tirar un reloj de arena, porque eso juega con tiempo. Y dos Playmat Vintage. Para jugadores avanzados, para jugadores creme de la creme. Cagamos, no los podemos usar, pues bueno. ¿Cómo que no? No somos jugadores avanzados. ¿Cómo que no? No, pues hemos caído Yo tengo 85 años, bueno, soy avanzado, totalmente avanzado. <risa> <risa> ya, así que vamos a ver esto. <risa> la que ca... retrasó avanzado. <risa> También. Como pueden ver aquí, los chiquillos de la caja iguales como. Caja zapat Exactamente. No, más dura que caja zapato. Sí, sí, más dura. Ah, aquí dice edad de 8 más. Cagaron todos los que tienen sí, menos de 8. 2 a 4 jugadores y de 20 a 30 minutos el juego. El juego. Creo que le quedé muy fuerte. Un poquito. Déjate tirar con tu madre. A por favor, estamos ya. Feliz Navidad, cabros. Pásalo bien. Todavía no hay Navidad, weón. Ah, pero para que la gente <tose> crea que es un video del futuro. ¿La cago más? <tose> sí. Hoy día se murió Stalin. ¡Ay, hay <tose> <ahí tose> que a la cagarte! Feliz <tose> <tose> Navidad, se murió Stalin, <tose> Listo. Venimos de una realidad el Vamos tema. a tirar un poquito. Aquí. Uy, manso libro, conchito madre. manual. Ya vamos Ahí. A ver. Por favor, entramos ya, Muestra el manual. Ahí, toma. Ahí. Manual de reglas. Ahí, por favor. Ya, el... Modo de juego clásico. Comenzando la partida. Mano. Mira cómo las cartas antiguas. Niña, bollo. Sí. Aquí te explican cómo jugar el juego normal. Oye, el cartón no es tan penca. Ya, y aquí, aquí vienen los modos de juego, creo Comenzando la partida, clásico Luego viene Reinos Misteriosos Mira, Reinos Misteriosos Como a ir un poquito arriba, Reinos Misteriosos, ya en esto quiero mostrar la arena de juego Igual, cartón Decente, sí. no voy a decir papel Porque no es papel, sino que es cartón Pero Igual podría ser mejor Ay Mira aquí dice, tu, en tu turno Sí, en tu turno y ahí detienen el Puedes video y lo leen porque no lo vamos a leer Porque no lo vamos a Ahí está por el otro lado Sí, está Morgana y aquí está Siricalajas No, no sé. sí, por ahí aquí lo mismo Son las cinco ranas de juego Ah, no, este uno Sí Son las cinco ranas de juego Uh, -huh. da la vuelta luego, ¿no? ahí. Ya, aquí está el leyendo normal Cementerio, más hostillo, destierro, reservadora, bla, bla, bla Estas son cartas también antiguas, Sí, Son... Ahí está, mira el... Dragón de magma, el Arturo Ben Aragón bola de fuego, Merlin, bueno, juego, Merlin. Dragón Dorado, ese no me acuerdo de la, de la carta. ¿Ya vieron? Y son. vienen cinco de los mismos: 1, 2, 3, 4. Ah, y el último, el 5. ¿Y son todos iguales por si sí, acaso? Sí, son todos iguales por si acaso. ¿Lo voy a poner atrás de.? Ya, por favor. Luego viene. Los vintage. Lo vintage. Los Vintage. Los Playmat para jugadores avanzados. Porque no trae la zona de juego. O sea, no, tiene, no trae marcado las cosas. A ver, eso ¿no? No, Number no. one, número uno. In the world. Saguardo. Ahí está el Playmat. Como siempre, la calidad top deck. Se ven HD. Espérame, espérame. Ya voy, ya voy. Tenemos problemas técnicos. Vamos a mostrarla ahí. Dragón demonio y el dragón de magma. Creo que le gustó mucho el dragón de La A ver, en todos lados la voy a... Atrás no tiene nada. Obviamente porque avanzado, avanzado. Toma... Pero muy Y por último... Ah, no, el reloj de... hoy. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? No sé, hay que leerlo Ahí ponelo a la orilla y que la gente diga cuándo se ha No se ve Ahí se ve Tiene que ser que me apeta Ahí está Ya Y por último Cinco mazos. Bueno, mazos, Barajas Y... ¿Drama? No, si trae Ah, el Dragma Hoy de metal, metal Sí, está la wea. Sí, Aprenda Pokémon, aprenda. ¡Son bonitos igual los de Pokémon, weón! Sí, son de los ¡Uh, la wea! Dice mitos y leyendas por una parte por otro lado sale el símbolo de las cartas legendarias. Toma. Séntela. Oh, ¿Me la puedo comer? No. ¿Puedo mascarla? No. Parece que tú, tú no cumplió los requisitos de 8 años, weón. ¿Está la wea? <risa> Me están sobrevalorando. Ahí va la moneda! ¡Yeah! Vaya a mostrar todas las cartas? Exactamente ¿Me estáis cuidando? No <risa> No puede ser un video aparte porque nos vamos a ir a la mierda, pues. No importa Ya, mostramos las brillantes, creo que son entonces las brillantes Vamos a abrir las brillantes ¿Son del mismo aporte que una carta normal? Probemos Ahí está. Son de la misma Vamos, puerta? Tírenla, tírenla. Sí, son un poquito más grandes. ¿Eh? No, un poquito más grande. El Arturo Pendragón. Conocido ya por todos. Ya lo vimos en otro video cuando sacamos, abrimos la colección legendaria de Espada Sagrada. ¿Será porque son de la misma edición? Exactamente. La waifu, reina Winiver, Winiver, Winiver, Winnibird. 42 dos caballero. Y vaya a leerla. No. Yeah. El que le puso los cuernos al... <risa> Sir Lancelot. A nuestro querido amigo Arturo Pendemos. No, sí, no Sir Gawain. Sir Gawain. Sir Gawain. Sir Percival Sir Gawain. De, de -Oh. ¿no? Sir el Sir el Yu-Gi-Oh! Gawain. Sir seguir Sir el Sir Sir Galahad. Príncipe Sir no mentira. <risa> Lady Dawn. Dawn. El obispo de Londinium Porque no voy a decir Londres No existía, que existía Britania Sí, Britania Sir Bores Cornelius de York Joseph Holmes, Que buscaba a Sir Bores Ahí está, Sir Bediver El de verde El Gran Wyrm Aquí empezaron los dragones bonitos Te la dicen El dragón de magma El dragón de eterno El dragón Demonio. Demonio El dragón de luz El dragón de aire El dragón del agua El dragón de plata 6, 4, 6, 3, pues, 6 3, El dragón cobrizo 3, 2, entonces ya generar 2 horas para eh. jugar a dragones Para bajar a dragones, mira, como... Una serpiente roja Dragón de bronce, dragón con lente si Por supuesto, tiene que ser existir existían los lentes Erudito, el, el bueno, erudito Que viene el futuro Kiernoak, el cazador el tipo el dragón esa weá. el dragón poco ah. el dragón, no, el dragón está arrancando ¿Qué cazador es el dragón que El dragón Estrategia, hermano, estrategia El... Basun... Tiene 2 o no 2 N Basun no Empezamos con los fairies. Oberon, el rey de las hadas Titania, la reina de las hadas Los que han leído a Shakespeare La conocen Nadie Yo la he conocido, Pues son nadie, po. Midsummer Night's Dream He recomendado lectura ligera para el verano. ¡Ya! Yeah. ligera, güey? ¿Vas yo ¡Mordrete! Yo en mis tiempos libres leo el Quijote, güey. Morgana. En castellano antiguo. Belial el bestial. Por supuesto, hijo. Quiero castellano, güey. La dama del lago. ¿Cómo está la espada tirada ahí? Alto druida, porque alto no es bajo. Vamos a cortar esa parte, ¿verdad? No. ¿no? Si lo editáis tú, sí. Digamos. <ríe> Las tres hermanas. El poeta. Es como el de Don Che. Sí, Don Che <ríe> <ríe> tengo un poema. ¡PAC! Pasa el PAC. <ríe> Esta carta está en legado gótico. No leo de aquí ich, usi, Usich Por ahí. el caballito de la muerte. El y león Empezamos con los talismanes. Plaga. Mira qué bonita esa plaga. Traición de Lancelot cuando le pone los cuernos a nuestro querido amigo. Desleal, destierro al oponente. Pero qué bonita la impresión. Y de tres, bueno, Y todo está pues, ver. Bola de fuego destruye una carta en un juego que no sea oro. Re... Transmutación. Mira, qué bonito. Qué bonito compré. Qué bonito. Fácil. Habla fuerte. Dragón Dorado. Anulación ahí. Cuna de dragones. Busca dos cartas en su cementerio y barajas en su castillo. Puede robar una carta. Oh my god. La mirada de mor el Santo Grial. Lo encontramos al fin. Igualito al de Ingenia Jones, weón. Bueno. La cagó. Una. Dos. La capa de invisibilidad. Muy buena carta. Ataque. Surprise, surprise. Como el, el, el Twitch. Surprise. It's me. Esta carta es bonita. ¡Gual, Luis! No, no, no. no. <risa> <risa> Hoy día se es, es estrena el Smash. Un saludo a todos los amigos que me hicieron demorarme en la tienda porque estaban buscando su cagada de juego. Un saludo a ellos <risa> Con amor y cariño <risa> Con amor y cariño La espada de la piedra, Miguel A traer La tormenta No puede ser más rápido El marco ya, que Stone Age. Ah, yo tengo eso, ¿no? No sé Creo que sí Totem maldito Totem de fe Totem de algunas élficas. Totem de la última song Wootheage ¿Wooden qué? El Círculo eterno Excalibur, ¡Las armas! Sí Espada de Cristal Escudo cide, Maya de Mithril Lanza de los Dioscitos ¿Diositos? Armadura del Sol Espada del Dragón Las... Dragón Las... El Las... códex Arturicus El Herrero Y por último La Mesa último. Redonda ¡Bravo! Y eso Bravo. fue buena ahora, cabrón. ¿Y lo oro? ¿Ah, sí está? Ah, tengo... ¿No queréis comprarla. Ya pues tirate una, una carta El códex. El Codex, Calma, déjame buscar una cosa Yo no la vi Se me pasó ¿Cuál? Ahí está la Morgana Al final El Codex Ahí está la comparación A su izquierda tienen la nueva. nueva Y a su derecha tienen la antigua Lo único que, La única diferencia, gran diferencia que tienen son las letras de la de la habilidad Que las viejas son un poquito más delicadas que las nuevas Bueno, y se nota que porque esta vieja está un poquito más... Sí. Pero igual se parecen, pero están como bro. Por fin, después de 25.000 años, tengo la colección completa de Cáscara. <risa> y la, no tuviste que comprar 1.800 sobre. Exactamente. Ya. Yeah. Bueno, después de más rato vamos a hacer un video del demo para ver cómo se juega la weá y... ¿Vamos a hacer otro video entonces? Sí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nos vemos. Chao, chao. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Chao, pachala. Al tipo que dijo que faltaba. También. Chao, <risa> chao. Ya. Este es el mazo de refuerzo. Sí. Ya. Hay que robar ocho. Ya. Sí, robar ocho. Al principio del primer turno ¿Ah? se las primeras. Ah, no, se, se revelan las primeras 6 cartas del mazo de refuerzo y se colocan en la zona de reclutamiento. 4. Ya este va a ser bien más, así que sacamos la 8 de acá. Claro, las casas del cuerpo por, por el tanto protector junto con <risa> Que son harta. Puta, no me la mano oro, güey. Te he cagado. <ríe> cambio de mano, güey. <ríe> me pasa esto, te esta, porfa. No, por supuesto ¿Listo? una oro la mano, ¿okay? La extremía la mano. No, no me van a pasar puro oro. Bueno, exactamente. Cuatro exactamente? Cuatro? 4. Uh. Uf. Y ahora A ah, diferencia de un mundo en no. mar donde el oro, ya Al inicio de la partida acá juego no, un oro Un oro Un oro no Ya bueno Al principio del primer turno se revelan las primeras seis cartas del mazo de refuerzo y se colocan en la zona de reclutamiento Ya Se sí, 6 cartas ¿Pero ¿a quién parte? Lo mismo ¿Quién elige? Ah, esto elige tú. Ya El que saca cara... Ahí. Le... Bueno, parte Ya Ahí el, el primero que saca el el cara Este es cara y este es... yo. Sí. El primero que saca cara Ya Si tú sacas el cara perciente Claro, ya, dos. ¿Más oro de refuerzo? 6 sí, sí, cartas. 2 sí, una... la bola de fuego. 10 Ya 4 5 6. La diferencia es normal Las cartas están presentes entre mis mazos. Al inicio de la partida, cada jugador seleccionará un oro de la más o recursos y lo pondrá en su reserva de oro. Mazo de Recurso este yeah. Super, pues. entonces, en tu fase sí, de vigilia, bueno. una vez por turno, el jugador podrá mostrar una carta de su mano y ponerla al fondo del mazo de refuerzo Para yeah. intercambiarla con una carta de la zona de reclutamiento que sea del mismo tipo y ponerla en su mano Luego se debe revelar la primera carta del mazo de refuerzo y se pone en el espacio donde estaba la carta reclutada Ya, yeah, entonces yo... Si no tienes eh, para reclutar del mismo tiempo, puedes intercambiar dos cartas cualquiera, para reclutar una carta de tu colección o intercambiar una carta de tu mano por la primera carta del mazo de refuerzo. Y después estás jugando normal el turno. Puedo jugar aliado, el... lo que sea, ¿no? Sí. Si un jugador no está conforme con las cartas de la zona de reclutamiento, podrá lanzar el dragma del dragón. Si sale cara, podrá cambiarle a 6. Si sale sello, nepe. Nepe. Sí. Ya. Entonces... Una vez por un me de vigilia, puedo mostrar una carta del mismo tipo, o sea un no, talismán Puede poner un oro de la sola de recursos Yo ya puse ya No, pero ese es el... Ah, el... Al comienzo de cada fase de vigilia de cada jugador Ah ya, entonces puedo poner... El otro es al inicio de la partida ya. Entonces te saco un oro de la sola de recursos sí. y lo pongo acá Ahora muestro... Uh -huh. Un talismán Un talismán lo pongo... ¿Cuál va a ser la última pila? ¿Esta o esa? Cualquiera, elige Ah, se está cagado de carta, bueno Se la cagó Creo que no lo pensaba muy bien. <risa> ¿Y? y me robo una de acá. Un talismán. Un talismán. Ya. Ya. Luego se debe revelar la primera carta, el más refuerzo, y se pone en el espacio donde estaba la carta reclutada. Ya, jugué solo una vez por turno. Sí. Entonces ahora puedo jugar. Sí. Ya. Voy a jugar pulares. Generando hasta la base final. Ya. Tres. Voy a pagar. Finalizo. Y finalizo. Chucha, ¿verdad? <risa> <risa> Uff, ya finaliza ¿no? <risa> <risa> ¿Se robó o no se robó? ¿Ahora dónde se robó? Robar. <risa> cuando un jugador vaya a robar una más carta, podrá hacerlo desde el mazo refuerzo o desde su propio mazo castillo. Ya, ¿de <risa> o de ahí, cuando diga. ya esta. <risa> Jackpot. <risa> ¿Ya, no se si vale, todavía cuáles <risa> todas las cartas reales. Yo no tengo ni puta idea, weón. ¿Cuáles son? Oh? Yes. Por eso, si y Leyendas, por favor, pague de 350 protectores. <risa> ya por Rul, ¿quién sigue? Eh, Dark actor Bien. Eh, me toca, Sangunoro. Ya, para los que se vienen viendo a nuestro, nuestro juego, este es el modo de juego que se llama Reinos Misteriosos. Sí. Ya, mi turno, ¿cierto? Sí. ahí una de esas? Ah, puta, no las veo, güey, me pareció. Está Sir Gawen. Está el dragón de mercurio, dragón de bronce, monta dragones, mago merlín y versión animada. Con mago estoy leyendo. Toma ese tiempo. Pues me tengo un minuto. ¿En serio? Sí, hoy me minuto uno. Ya voy a barajar. Esta mierda. ¿Qué? ¿Qué? Aliado. Aliado. Me voy a robar esto. ¿Has conseguido? Hago dos. Ah no, bueno ah, sí, hago dos, sí. Y juego Sir Gabriel. Ya. Y ya. Ya. Eh. <risas> okay, <risa> yeah. Ya. Un no, buen tenéis como cuatro cartas que vienen a mano. esta carta. Ya. Yeah. Espérate. Si hizo eso, significa que ya no bajó oro. ¿no? Ah, no sí Tenéis que. Ahora sí. Una ¿Un aliado o no? Mmm. ¿Cuánto te Vamos a Ya. Caballo. Ah, no. no, no, no El retador. Ya. Y hijo caballero real. Cuando uh -huh. te juro una carta, a menos que tu mente descarte una carta. Ya voy a robar de mazo acá y voy a robar de mazo allá. ¡Uy! <risa> <risa> <risa> ¿Ya? Copyright, ya, ¿qué ¿cuántas cartas tiene en mano? Ocho. Vale, tenéis que descartar la carta. Mi vida está encascada porque robó una ya. Ya, regrupo. Bajo oro. Eh... Bye bye. Ya, voy a mostrar esta carta. Uh -huh. Caballero, no veas, no, ya cañón. ¿Acaso esto teníamos que poner una carta? Sí, sí, yo fui. Tengo un... No llevo a robar esta. Pues eso. Voy a 3 de oro. Y dejar así que y... Final... Hay que poner una carta aquí. Y... Finalizo. Toca. Toca. ¿Qué salió? Dragón 9. ¿puedo la permiso. Recuerden que tirar la moneda si es que quieren cambiar las cosas. Sí. <risa> bueno, cabrón, creo que ya... Suficiente la demostración. <risa> Sin vayan a ver el trailer de Avenger. Avenger, exactamente. Ya buena cabrón, esta era como la quinta vez que intentamos hablar de la web. Terminamos de jugar mi el juego de mesa Y queremos dar nuestras opiniones Partiendo por yo Yo encontré que era un juego entretenido Un poco confuso a veces ¿Ya? Que es mucho más rápido que el juego normal, porque aquí tenéis tiempo un minuto. Un minuto por turno. Y nosotros nos dábamos 30. Sí. somos sí. cabrones. Como 20, 20. segundos. Nos movíamos de nada, <risa> hasta que hasta <risa> que va a dar la weá. Jugábamos hardcore. Exactamente, hardcore ¿qué Hardcore mode. ¿Tú, entonces. ¿en te entonces eh, pero aún creo que hay cosas que no quedan muy claras eh, que podrían mejorarse para una segunda versión. Así como el remix. Yo lo no encontré la, la regla es súper fácil. También, las o sea, leí una vez y después, sí, fue una no ronda. Es como, y no es dio. como otros juegos que tenías que estar leyendo como tres veces las reglas para entenderlo Aunque igual, yo creo que faltan algunas aclaraciones. ¿Cómo? Por ejemplo, había cartas que decían buscar tu mazo un oro normal. Ah, y, claro, que poner no te el mazo. No vaya a tener nunca oro normal. O sea, eso depende, po. porque tenéis la los dos modos de juego, el primer modo de juego era como el sellado ah, si, si tenía... supuestamente tenías los dos mazos para las dos modalidades entonces no sé a mí me gustó más la segunda modalidad sí porque yo creo que la primera modalidad es como estoy estrenando todo cómo se llama la cuestión para abrir sobre el sellado el sellado. es el modo sellado que es como un modo sellado que tienes las cartas y tienes que armarte el mazo o todos los tres tienen que armarte el mazo y puedes tener jugar me gusta más la siguiente modalidad que es lo que se llama Reinos Misteriosos, que ahí ya tenéis la parte del reclutamiento, tenéis más posibilidades... No tenéis que confiar tanto en las cartas que tengáis, las cartas que les hay, sino que vais mejorando según lo que... O sea, Por ejemplo, electro se todos los dragones y toda la cueva que Así también es el rey los bien, poco, ¿no? Así que juega ahí, exactamente, <ríe> tenía, todo, tenía todas las cartas fiantes. Eso sí, para jugar el juego bien hay que tener profesores de todo lo, todos los... Todos los profesores tienen que ser iguales. ¿eh? Sí. Es una cosa muy importante que espero que o sea, me al don... Menos de las cartas, porque los oro igual podí. Puede... Sí, pues los oro se pueden cambiar porque están separados. Sí que pegado en la frame No sé, sea, pero lo único que veo es que perdimos. Sí, estoy fast en este juego, weón. Bueno. Eh, ¿Qué otra cosa? Es que no me gustan estas cosas, me gustan los jefes, weón. ¡Ah! Ahora que he perdido 30 veces, weón. No, bueno. Es complicado jugar con muchos. con muchos vectores diferentes. Yeah. Y. No hay mucho. No hay. 350 de estos no, de aquí. Que se va así que. Eso es... que 350 iguales nomás. Sí. Y luego la caja, que la caja es pésima. En el sentido de que. Es dura la caja, sí, es resistente la caja, pero. Para guardar las cosas de vuelta, si los tenéis protectores. Eh, no sirve, poco Pero en general está bueno juego. en no general está bueno el juego, sí. hay.. Si lo hubiera tirado un par de... De... Cueva, de mis eh, más. Mamá, mamá, silencio Puta la wea eh. Ya entonces, eso fue todo Ojalá que le haya gustado el video y No sé si vale la pena tanta plata por el juego Eso sí, eso sí Puede, puede, puede que esté un poco carito ¿Cuánto? cállate <risa> Pero vienen todas las cartas que... Sí, de la edición Podrían ser igual jugables en... Estándar sí, para jugar cartas si, sí, si, es verdad. Eso es verdad. Eso la revisión completa de una carta que te falta, podí bueno. bueno eso que estén súper bien. Y pues nos vemos en el siguiente video que va a ser abriendo. Que es seguramente un display de, Darma, Darma. No de, comprar uno de legado bótico. también. Si sí, yo lo compraría, obviamente. Como cargaron a la Kiko, wea. ya no sé Ya no, no, no vale mucho esa de la Kiko no, no. Cargaron el mazo, Drip Si, sí, pero pasaron a llevar a los... Ah, a los samuraditos la wea. Sí. Esa sí. la laguna que Martín está enojado Que le, le venieron al cuando Nunca lo ocupamos, esto nos va a la mierda sí, Entonces... Raúl, ¿no tenís que pedir disculpas por algo? Ah, sí. Que eh, teníamos un video de arma preparado. Pero que por varias razones. Pero... la ¿Pasó? Principalmente eh, es de que el video se escuchaba bien, excepto yo. Yo no me escuchaba. <ríe> Entonces en conclusión iba a ser yo hablando con un buen lagueado. <ríe> Ahora hablando con Alexa. Con Alexa. Alexa, Alexa play despacito. De sí. Y me decía que Warner bueno, con Martín no dijo nada, se reía como tres veces. <ríe> y incluso la música del juego estaba más fuerte. Así que eso. Disculpen por el video que no va a salir. Yo le vamos a. A. Bien. Le voy a pagar por eso. ¿Cómo lo. qué hay que hacer weón? Bueno? Comprar gato. <risa> va a ser el display. Exactamente. Ya, nos vemos, chavos, cabros, chao, chao. Pero mata al mono, weón. que estoy ocupado. No. Mátalo. Tírale con la A o la B, la, la, los poderes. Ah, culia penca, weón. Ah, más penca, weón. Me da asco Me da asco mi weón Weón pero yeah. chéntale Dachea Eso No so tenías equipo de la weá para dachear mejor Sí, pues weón, well, no se me pasó Ya ahí ganaste, ya, di chao Chao chao Chao Ay. Felipe, chao <laughs>